Hola, eh, soy Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, eh, es un gusto compartir con ustedes en este espacio donde vamos a tratar un tema bastante interesante y que digamos se inserta y considero bastante apropiado eh, en esta temática sobre reflexionar otras formas de educar para el siglo XXI. Un agradecimiento a todos los colegas que me han extendido la invitación para ser parte de este ejercicio. La temática que yo voy a abordar se denomina los MOOC y el ciberactivismo, trayectorias y relacionamientos en clave de transformación social, el cual, digamos, eh, pretende generar una relación temática que aborda la complejidad y la interconexión entre estas dos prácticas que de una u otra forma han tenido siempre algo muy, muy interesante y es el buscar... Una, un futuro mejor a través de lo que es la denuncia, la participación masiva, la democratización del conocimiento, la educación, el acceso, el aprendizaje abierto, la conectividad, la construcción colaborativa, entre otras. Hay muchos interrogantes que se generan, o sea, cómo, cómo estas dos instancias, una más centrada hacia la acción colectiva y la otra, obviamente, eh, obviamente en el esquema formativo, van a articularse y es un poco lo que nosotros aquí pretenderemos eh, resolver o dar algunas pistas sobre ello. Tenemos estas tres líneas de entrada, los MOOCs, el ciberactivismo y los diálogos e interacciones. Frente al tema de los MOOCs, eh, pasaré esta diapositiva para ya ir a este ejercicio. No profundizaré un poco en este tema, en cambio... En tanto, es una línea temática en este tipo de, de, de capacitaciones, pero sí quiero hacer referencia a lo que ha sido la, la dinámica masiva que han tenido eh, los MOOCs, como podemos ver lo que nos dice el Class Central en el 2019 y lo que se referencia por EDEX en el 2020, frente a la cantidad de contenidos eh, y más en el marco este de la pandemia lo que ha generado eh, también algunas referencias a sus orígenes, todo lo, un poco lo manejamos, todo lo relacionado con el concepto de lo open eh, a nivel de social learning, a nivel de recursos educativos, eh, buscando también superar esas eh, debilidades o aquellas eh, nuevas oportunidades que se daban en la educación a partir del uso de las tecnologías eh, y algunos elementos de tensión, producto, digamos, de la o sea, el tema de la certificación es la permanencia eh, y esa atención frente a la institucionalidad. Es decir, en la línea de que eh, muchas instituciones están mm, estableciendo en los MOOCs la posibilidad de cursos selectivos, de profundización. Entonces, eso está generando allí como una diversidad de aspectos que creo que valdrá la pena ir profundizando en otros temas. Y obviamente el COVID-19 que nos ha colocado en un escenario frente a estos procesos totalmente novedoso. Con relación al ciberactivismo, eh, partimos de lo que es, eh, es decir, la... tiene que ver con lo que es participación ciudadana, el tema de política, gobernanza, eh, y son acciones y simbolismos que ah, tienen muchas tra trayectorias, pero que de una otra forma, con el uso de la tecnología, ha tenido otro tipo de configuraciones. Aquí tenemos algunas ideas hay una relación muy fuerte con todo lo que es la crisis del modelo que hemos tenido, el tema de la resistencia cultural, eh, a partir del uso de la tecnología, como eh, no simplemente ha sido un ejercicio de utilizar un, un medio que permite mayor difusión o acceso, sino también como desde allí se han generado innovaciones en las organizaciones colectivas eh, que utilizan la red como un instrumento de lucha estratégico. Eh, desde el ciberactivismo se pretende, o sea, lo tradicional en este tipo de, de esferas es la intervención en una agenda pública y como la conectividad, la colaboración, la comunidad, la construcción de capitales sociales y la horizontalidad, fíjense que hay una línea allí muy cercana con, con esa filosofía de los MOOC, eh, son también eh, pilares fundamentales en lo que es el ciberactivismo. Pero cuando hacemos la reflexión nos damos cuenta que quienes acceden a estos contenidos y quienes participan de todas estas dinámicas del ciberactivismo son, son personas, ciudadanos. Entonces desde allí eh, damos un paso a encontrar un punto de, de anclaje que nos permita un poco eh, tener un mayor acercamiento y encontrar conexiones o en qué punto se, pu se pueden dinamizar los MOOCs y el ciberactivismo, y ello lo hacemos a través de lo que son diálogos que se dan a través de, de que ambas son, para, son dos prácticas sociales. O sea, cuando tenemos esa mirada desde las prácticas sociales, comenzamos a ver eh, la, ese tipo de relacionamientos que, que a nuestro juicio es importante y es uno de los sentidos de, la, de, la, de esta conferencia. Desde esa línea encontramos algo muy, muy importante y es que en, eh, desde show Panzer y Watson, ese concepto de la práctica social nos permite entender que hay unas competencias, un sentido, unas materialidades, esa práctica se desarrolla en una serie de acciones y buscando esa dinámica de la transformación, pues se generan trayectorias, eh, elementos de permanencia o no permanencia y una serie de relacionamientos, que es un poco lo que vamos a, a explicar en competencias nos referimos a todo ese tipo de saberes prácticos y habilidades, el sentido, es el, el, el significado y la, la valoración de esas prácticas, las materialidades, es un poco los, los elementos fácticos, en tanto los MOOCs y las, eh, el ciberactivismo está, se representan en algo concreto, se desarrollan acciones, que es lo que podríamos plantear nosotros como, como ese performance, esas trayectorias se van dando a través de que, eh, estas prácticas van teniendo una, unas estancias en el tiempo y van generando un tipo de biografías. Y lo que queremos con el relacionamiento es la posibilidad de, de pensar cómo estas dos prácticas sociales, los MOOCs y el ciberactivismo, en algún momento pueden entrar a convivir juntas, a ensamblarse y a complementarse. Inicialmente, frente a las competencias, hallamos que los MOOCs y el ciberactivismo eh, tienen un eje fundamental y es todo lo relacionado con competencias mediáticas, competencias digitales. O sea, ya nos colocan a nosotros en ese escenario donde el ciudadano eh, eh, desarrolla una serie de competencias y tiene unas alfabetizaciones que le permiten desarrollarse allí. Y esas competencias también se fortalecen con todo lo que tiene que ver la transmedialidad, el trabajo colaborativo, el trabajo interactivo el transnacionalismo, el sentido se da porque de una u otra forma, si ustedes caen en cuenta, los MOOCs y el ciberactivismo emergen en una sociedad donde el sentido comunitario casi que es completamente negado. Entonces, las posibilidades de que entre las personas construyamos, co-construyamos, configuremos, reconfiguremos, cada vez son más difíciles, entonces por eso se empiezan a generar este tipo de alternativas. Y las materialidades están dadas porque, si ustedes miran cada una de estas dos prácticas, parte de un elemento institucional desde el cual se desplazan los MOOCs desde lo que es el, el sistema educativo como tal, y el ciberactivismo que se, o sea, emerge en la medida de que hay unos desequilibrios sociales que no logran, digamos, estabilizarse. Entonces, desde ese punto de vista, las personas comienzan a pasar a esas esferas para poder hacer vos valer sus derechos. Con relación al performance, eh, de una u otra forma, estas dos prácticas eh, toman la, la lógica de la acción. Eh, los MOOCs, obviamente, estructuran toda su base en una plataforma académica y a nivel de los, del ciberactivismo, pues es decir, se generan una serie de acciones colectivas y, y, y, y se representan allí. O sea, encontramos cursos, encontramos plataformas y encontramos acciones, contenidos y dinámicas que son las que permiten generar que este tipo de, de, de prácticas eh, puedan ser evidentes. Y a nivel de las trayectorias y permanencia y relacionamiento, en general vemos que estas dos prácticas están teniendo una difusión y una penetración, como veíamos ahora, supremamente potente. Pensemos en la, lo que fue la, sobre, sobre todo el segundo, la segunda década del siglo XXI, eh, con la presencia ya de las tecnologías, como decíamos, en esa lucha estratégica, y vemos esa, esa dinámica de los MOOCs, lo que está teniendo ahora y cómo ahora en pandemia, de una otra forma, eh, creo que, comienzan a construir y a contribuir a lo que es una biografía de la historia de, la, de los procesos formativos a nivel global, porque muchas personas están accediendo a ese tipo de contenidos en el marco de lo que es la pandemia. Eh, y vemos nosotros desde allí como eh, en la medida en que nosotros encontramos unas miradas diversas y un poco más maduras, eh, la educomunicación comienza a tener un papel relevante. O sea, la educomunicación com edu comienza a ser ese eje en el cual eh, los MOOCs empiezan a transitar ya a dinámicas más participativas, más de transferencia, eh, con innovaciones en sus estructuras curriculares. Y el ciberactivismo eh, comienza a entender de que el proceso no es solamente la acción colectiva, sino que también hay que comenzar a, a generar unas estructuras discursivas, temáticas y analíticas y desde ese punto de vista hay que eh, decir, generar alternativas a través de los procesos educativos que den una mayor trascendencia a, a, a lo que se desarrolla y a lo que se logra. Esas relaciones que encontramos nosotros, esos relacionamientos que básicamente pueden ser de coexistencia y ensamblaje, nos dan la pista final. La coexistencia porque, es decir, son dos prácticas sociales que no se conciben, no se pueden concebir si no estamos en el marco de la sociedad del conocimiento eh, en, desde una perspectiva cibercultural y ciberciudadana. No podemos concebirla si no hay una visión diversa de las, de las tecnologías eh, y desde ese punto de vista esa relación de ensamblaje se da porque... Todos estos movimientos ciberactivistas han caído en cuenta que el tema no es solamente el, el, la acción, como les decía, sino que también mmm, se requieren generar bases discursivas y tecnológicas y esto se construye a partir de ámbitos de formación. Entonces, eh, pues es decir, las dos prácticas se alinean sobre la formación en derechos humanos, en ciudadanía, criterios de acceso, eh, pero desde ese punto de vista, eh, el, el acceder a este, este tipo de, de, de ofertas educativas está siendo utilizada por los colectivos, por las organizaciones, que ven en ellos metodologías, estrategias, acciones, que son alternativas. Y desde ese punto de vista, eh, pues, comienzan a ser ofertadas y a ser utilizadas desde diferentes ámbitos, que es un poco lo que vamos ahora a continuación a mirar. Por ejemplo, tenemos esta experiencia del curso online de ciberactivismo como herramienta educativa. Este, eh, con, este MOOC lo que hace es empezar a, a traer muchas de, las, muchas de las herramientas del ciberactivismo eh, y darles otro, otro manejo. Entonces, allí el uso de cómo se manejan las tecnologías, cómo se manejan archivos, eh, cómo se utilizan recursos audiovisuales desde la dinámica del ciberactivismo cómo se pueden comenzar a implementar, obviamente, con otro enfoque en procesos de formación ya a nivel m, institucional. Este otro curso sobre derechos digitales para periodistas y ciberciudadanos, que fíjense que es interesante porque utiliza todas la, las estrategias de, de lo que es el ciberactivismo para que periodistas y ciudadanos de una otra forma m, conozcan cómo manejar la información, cómo protegerla, eh, es decir, cómo, cómo, cómo utilizar las tecnologías de una forma más segura eh, para diversas experiencias. Acá tenemos este otro, que es el de Art of the Book, de Coursera, Activismo y Movimientos Sociales, que comienza, articula todo el proceso de las dinámicas de los movimientos sociales y las prácticas con el tema del arte. Eh, es decir, cómo... Eh, ese arte comprometido genera unas prácticas culturales y es un poco lo que este tipo de curso comienza a abordar desde una visión desde el cambio social. Estos también son muy valiosos como Amnistía... Miren, aquí cómo ya diversas organizaciones, como lo que es UNICEF y Amnistía Internacional, están accediendo a este tipo de contenidos para transmitir sus... digamos, sus sus aspectos ideológicos de filosofía y, y, y conceptos. Entonces, miren en, el, en la primera parte todo el tema de derechos humanos y en el segundo, lo que es el tema de educación en derechos de infancia y ciudadanía global. Y esta diapositiva, pues hacemos aquí una referencia de algunos eh, MOOCs que están dados en estas plataformas y que tienen diversos contenidos. Es decir, fíjense cómo... Aquí lo clave y lo que comprobamos es que los contenidos se están generando desde estas temáticas que son supremamente importantes para el ciberactivismo. Entonces encontramos una doble vía, o sea, el ciberactivismo que, atra que estás eh, aportando con estrategias específicas de manejo de tecnología, de conceptos, de dinámica de relacionamiento a los esquemas educativos y las integran a procesos de formación y cómo de las eh, diversas instancias están utilizando eh, esa posibilidad de los MOOCs, eh, el acceso, la participación, lo abierto, para generar contenidos que puedan ser mm, tener una mayor difusión. Y fíjense los contenidos que tenemos sobre ciberseguridad, sobre, sobre lo humanitario, y lo que tiene que ver con todo el tema de género, medio ambiente, derechos humanos, etc. Entonces, miren esta doble vía y este relacionamiento tan interesante que se da y que desde allí consideramos que comienza a generar aportes e innovaciones valiosas. ¿Qué aprendizajes podemos lograr y qué retos implica a nivel educativo? Yo veo allí varios aspectos. Uno, que... De esta forma, tenemos que estas dos prácticas se están articulando y están contribuyendo a generar procesos de conciencia. Es decir, lo, lo, lo que los, la, la experiencia que tienen los ciberactivistas en muchos aspectos eh, puede ser, tom, se está tomando desde los MOOCs para fortalecer prácticas educativas y de, viceversa, como poco lo planteábamos, se están fortaleciendo procesos de gestión, de movilización y de acción, porque se está encontrando que este tipo de contenidos pues, entran a fortalecer los, las estructuras discursivas y conceptuales de muchos movimientos sociales. Eh, el tema de pues, dinámicas de interacción, de formación y de comunicación mucho más eh, ágiles, efectivas. El tema de la alfabetización. Es claro y lo que encontrábamos que los movimientos sociales no se pueden quedar solamente en la acción, sino que también tienen que fortalecer esos esquemas de discursivos, todo el tema de la apropiación social y la educomunicación como ese eje, y vuelvo y lo repito, ese eje desde el cual los MOOCs y los, ciber y los movimientos ciberactivistas se, están, se encuentran ese punto de encuentro. Eh, es decir, perdón la redundancia, es, es eso, es, como, es, es, es ese punto donde a manera de bisagra eh, esas dos prácticas pues, se encuentran como un eje desde el cual... Oscilan, eh, en prácticas, en contenidos. Obviamente el sistema educativo tradicional esto no lo va a permitir, pero sí la comunicación y una perspectiva diversa de las tecnologías eh, lo hace. Aquí estaríamos nosotros eh, terminando. Eh, estas son las referencias. Mm, tenemos aquí, vamos a dar un espacio para si hay algún tipo de pregunta sobre el particular y que podremos abordar.